Cuando arranca eh, un nuevo año, normalmente uno viene con esas esperanzas. El año pasado no se hizo, pero este año sí. Y esa es el, eh, digamos el, la mentalidad que tenemos nosotros como latinos. La parte triste de esto es cuando vamos a enfrentar una realidad. Y la realidad comienza en este hermoso país caribeño de Venezuela, donde están jugando ya... Ya no están jugando ni siquiera por ideales sino por intereses propios. Voy a poner un ejemplo. Aquí está la oposición con el grupo de la oposición que antes llevaba al gobierno interino. Y los chavistas que decidieron salirse de ese régimen y conformar un solo grupo. Pero resulta que estos chavistas que se separaron están divididos. Resulta que esta oposición que está aquí está dividida. Y para completar la nueva carga... Aquí donde está el régimen de Maduro Está Maduro que quiere seguir cogiendo más poder Y seguir sacando a Diosdado Y por otro lado Diosdado que quiere subirse al poder Y no dejarse sacar de lo que tiene Porque sabe que Maduro le está cogiendo ventaja Y el país en la mitad Jodido Esa es la parte que se torna un poco triste pero desafortunadamente así es, un nuevo año, un nuevo comienzo, pero desafortunadamente siguen prevaleciendo más los intereses personales que el sacar adelante la incisión que acabó con el gobierno interino y la fractura chavista que arrasó, el polo patriótico Venezuela comienza un nuevo año, comenzó, pero desafortunadamente siguen prevaleciendo los intereses personales que el sacar adelante la incisión que acabó con el gobierno interino y la fractura chavista que arrasó el polo patriótico. Venezuela comienza el 2023 con divisiones políticas. Se ve, vuelvo y digo, no se, ve, no se le ve solución a esto, se le ve es como más interés personal. Continúan en la misma tónica donde ambos dicen tener la razón, pero ninguno tiene la verdad. Chavismo y oposición llegan al nuevo año fracturados, aunque la oposición está más debilitada. Es increíble que después de tantos años las dos tendencias políticas que ha mantenido la, la polarización en Venezuela y que creó y alimentó el mismo Hugo Chávez entraron en crisis. El odio parece arrasar todo lo que alguna vez caracterizó al país con más posibilidades de crecer y encaminarse al desarrollo gracias a la pujante industria petrolera y a la riqueza escondida en el subsuelo. Primero el chavismo que monopolizó todo el poder y con ello la riqueza Ha ido degenerando en un gobierno que ha creado la más brutal diferencia social Lo más pujante, desafortunadamente y aunque le duele al alma Es el narcotráfico Es lo que está prevaleciendo, es lo que está mandando Y no olvidemos que los dos poderes que yo le estoy hablando Tanto por un lado Maduro y por otro lado Diosdado Ambos vinculados al cartel de los soles y están pedidos en extradición precisamente por este mismo flagelo, el narcotráfico. Segundo, la opción con una dirigencia ambiciosa de poder y dinero. Desafortunadamente cuando llegó Guaidó al itinerato, que decían que era el presidente que iba a sacar a Maduro, las esperanzas se centraron en ellos, pero llegó el poder y el dinero y se acabó se acabó eso fracaso tras fracaso ha obtenido lo segundo olvidando aquello del cese a la usurpación y elecciones libres que fue la el numeral la causa por la cual se formó el gobierno interino chavismo y oposición llegan al 2023 fracturados aunque la oposición más debilitada o sea en este momento el único beneficiado es el propio maduro la oposición se ha desgastado en peleas internas y descuidaron los problemas fundamentales para el país razón por la que han ido varias veces a la mesa de negociación con el gobierno sin obtener avances ni siquiera la libertad de los presos políticos vuelvo y digo, estos se volvieron intereses personales y yo lo, lo dije en este mismo canal aquí está la dictadura de Maduro atornillada en el poder luego sube el gobierno interino pero como comienzan a tener poder y dinero pues se acomodaron en su zona de confort y entonces... No les interesaba mucho tumbar este poder, pero sí mantenerse en este. Y aquí vemos las causas. Este se mantuvo en el poder y ahorita eliminan el gobierno interino por culpa de ellos mismos. Y por otro lado, el régimen Maduro ofrece promesas que no cumple o se burla. Como lo hizo con el llamado indulto en agosto, ustedes se acuerdan, en el 2020, sobre lo que Jorge Rodríguez dijo era en aras de promover la reconciliación nacional y la búsqueda de paz. Indultó 110 presos políticos Recorrió el mundo Pero en realidad solo fue un pequeño número El que salió beneficiado Recordemos que la gran mayoría De estos que fueron indultados No estaban detenidos Varios eran diputados en el exterior A quienes se les brindaba la oportunidad De participar en las elecciones Del 6 de diciembre del 2020 Eran Y los otros eran Un poco de delincuentes comunes O sea, ese indulto fue Una pantomima Beneficia a un grupito pequeño Y el resto bla bla bla Maduro llamó a la asamblea nacional constituyente En el 2017 que fue otra de las cosas Cuando pierden la asamblea nacional Congregan a la constituyente Incluso dos de los principales Del alto miembro militar Estaban en desacuerdo con la ANC Lo que hicieron fue El que estuviera desacuerdo descabezarlo Y los que estuvieran de acuerdo meterlos a la dirigencia y así mismo callarlos. Esto es la catástrofe que hemos visto durante todos estos años y que desafortunadamente se está viendo acá porque está comenzando mal el año. Yo quiero comenzar siendo optimista porque creo que de pronto este año puede traernos buenas sorpresas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 Quizás de pronto a veces nos tornamos repetitivos, pero hay una cosa muy importante. El ejemplo es, hay una piedra, una roca muy grande y comienza una gota de agua todos los días, todos los días, todos los días, todos los días. Y llega el momento de que esa gotica rompió esa roca, esa piedra. Y nosotros quizás somos esa gotica que estamos día a día repitiendo, repitiendo y diciendo lo que está pasando hasta que se fracture ese mal llamado Dictadura de Maduro. A esta catástrofe también se le suma la débil reacción que desde el principio hubo en los sectores de la oposición cuando el chavismo atacó a figuras, una de ellas a Mario corina Machado, y así siguió con la prisión de algunos parlamentarios como Juan Requenses, Enzo Prieto, Gilbert Caro, Freddy Guevara y Edgar Zambrano, entre otros. El olvido de temas que tienen años gestándose por parte del régimen venezolano, acabando con el presupuesto del nuevo año. Que casi 4 millones y medio de personas que aparecen como parte de las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas (FAN) Cuando desde el 2019 se fueron incluyendo a millones de personas en la milicia No se le olvide los famosos colectivos, los que sacaron de las cárceles Bueno, ustedes se acuerdan de eso, ¿no? Con la excusa para justificar el sostén económico de toda la estructura de su militancia Que lleva a la maquinaria electoral En noviembre del 2019 Maduro desarma a las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas, luego el 12 de noviembre dijo Tenemos 321.433 fusiles que están siendo distribuidos por las vías seguras de la FAN para nuestros milicianos y el 29 de noviembre ordenó entregar 13.000 fusiles para los cuerpos de combatiente de Guavana Nadie se manifestó cuando se encendieron alertas por la Asamblea Nacional Constituyente la cual aprobó en enero del 2020 a solicitud del ministro de la defensa Vladimir Padrino la reforma de la ley orgánica de la FAN para incorporar a la milicia bolivariana como un componente más de la institución castrense, para lo cual se inventó una llamada ley constitucional que no existe en las pirámides en las leyes en Venezuela. Ahora, apoyando al gobierno interino con la secuencia de errores, que incluye el caso de militares que reconocieron a Juan Guaidó y terminaron desafortunadamente en Cúcuta Muchos de ellos perdiendo sus carreras, otros sumados a grupos irregulares como las guerrillas, los paramilitares Los silencios alrededor de los escándalos de corrupción de en la empresa Monomeros Que denunció el embajador Humberto Calderón Berti y que la periodista Patricia Poleo insistió en varios de sus programas la Operación Libertad del 30 de abril, que solo terminó beneficiando a Leopoldo López para salir de la casa cárcel y al general Ricardo Christopher Figuera para irse a radicar en los Estados Unidos. Vuelvo y digo, intereses propios. De esa manera llega el final de la presidencia interina de Juan Guaidó, a quien una mayoría abrumadora aprueba su retiro del cargo, ni siquiera su implorante súplica para que los parlamentarios no le quitaran su apoyo. Ni siquiera eso tuvo éxito. Ahí les dejo esa perlita. Hasta una próxima oportunidad.